Bienvenidos a mi canal de Creaciones Betín, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer esta tarjeta de amor, la cual llamé tarjeta LO. Esta fue una imagen que vi y se me ocurrió hacerla así en forma de tarjetas, espero les guste la idea. Amigos, antes de ir al paso a paso, quiero recomendarles este video que ya subí a mi canal. Tarjeta Corazón Animada, espero que pasen a ver el paso a paso bueno van a cortar un rectángulo en cartón duplo de 20 por 40 centímetros y lo van a dividir en la mitad vamos a trazar la línea con la tijera para doblar más fácil ahora acá en esta parte voy a hacer un fondo voy a dibujar corazones con marcador rojo si desean pueden recortar corazones con papel rojo y con papel fucsia que también voy a hacer corazoncitos con marcador resaltado esto es para copiar un mensaje como para que no se vea muy sencillito entonces voy a hacer este fondo voy a hacer punticos por fuera y dentro del corazón igual con estos corazones fucsia pueden utilizar marcadores permanentes o marcadores de vinilo los que tengan a la mano voy a hacer estos corrosquitos acá seguir haciendo punticos la idea es llenar todo el espacio o toda la parte en blanco con punticos, corrosquitos lo hacemos en toda la, la hoja nos quedaría así, acá lo que hice fue dibujar estos corazones fucsia en este extremo y pegar fotos, ustedes van a pegar fotos de los momentos que hayan pasado con su pareja, bueno voy a copiar un mensaje, voy a leérselos en caso de que les guste este mensaje eh, me lo envió mi hija para que lo copiara porque ay, a veces se ve uno que no sabe ni qué copiar en estas tarjetas, entonces sería el mensaje cada vez que mires esto, recuerda lo importante que eres en mi vida y lo mucho que te amo, cosita mía. Porque en mis peores y en mis mejores días, mi lugar favorito siempre va a ser entre tus brazos, mirando tus ojos, sintiendo tu calor y tus labios. Gracias por tantos momentos hermosos, por las alegrías vividas y las que vendrán. Quiero ser tu apoyo y tu compañía en todo momento. Te amo para mejorarte, nunca para cambiarte. Quiero ser tu compañera de vida o tu compañero, pero no tu obstáculo. Siempre doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino. Gracias amor por ser tan bello conmigo y por escogerme a mí para amarme. Te amo. Ya saben que si es para regalársela a la novia cambian pues eh, las frases donde dice bello sería bella y si es para novio, y así es, ese es el mensaje, espero les guste acá voy a repasar estas letras como siempre lo he hecho para resaltar más la palabra o la frase nos quedaría así vamos a doblar de nuevo y voy a dejar por acá en el vamos a tomar cuatro partes en cartón duple de 10 centímetros por 20 centímetros vamos a doblarlas en la mitad voy a tomar esta voy a medir acá 3 y medio 3.5 que es lo mismo y vamos a trazar las líneas, esto es con un lapicero sin tinta. Ahora voy a tomar papel lija, voy a hacer una textura o a envejecer un poquito este cartón duples, que se ve muy bonito así a la hora de, de decorar. Lo vamos a hacer así por la línea que trazamos con el lapicero sin tinta, o también lo pueden, pueden trazar esta línea con tijera. Lo vamos a hacer así, voy a doblar acá para envejecer estos laditos, más adelante voy a hacer otro videito envejeciendo el cartón duples que también va a ser muy bonito nos quedaría así esto lo vamos a hacer con las cuatro partes vamos a aplicar silicona líquida a la primera parte y vamos a pegar así pegamos la segunda Y vamos a fijarnos que está ahora sí una a la derecha, otra a la izquierda. Y hacemos lo mismo con estas dos. Ahora vamos a cortar cuatro cuadros en fomi de 8.5 por 8.5. Esto es fomi escarchado. Voy a escribir LO. Recuerden que el fomi es con o sin, er, o sin escarcha, como lo prefieran la L para la O, voy a doblar acá este y voy a cortar un corazón vamos a hacer la V. pueden hacer las letras así o como les parezca más fácil a ustedes y por último vamos a hacer la letra E Creo que esta es una tarjeta muy original, porque esta es una idea mía. Yo simplemente vi la imagen y me ocurrió hacer esta tarjeta. Me parece que queda muy linda. Nos quedaría así. Recuerden pasar a ver esta tarjeta, que está muy bonita también. Bueno, vamos a abrir acá. Voy a escribir amor. O sea, vamos a escribir un mensaje. Es imposible, abrimos acá de nuevo, amarte más, puntos suspensivos y en esta parte escribimos la frase que no debe faltar, te amo o te quiero, no sé, la, la frase que deseo. ahora con este marcador voy a hacer unos corazoncitos rojos para decorar o pueden cortar también corazones en papel rojo y voy a repasar esta palabra amor amigos esto ha sido todo por hoy espero que la idea les haya gustado a mí personalmente me encantó creo que quedó muy novedosa